Así que bueno, tienen nuestros datos aquí en la pantalla, por lo que nos consultan, nos escriben, eh, que abonando desde si el principio si tienen descuento, lo pueden abonar por Mercado Libre, por nuestra página, así que bueno, nos siguen